Bueno, buenas tardes, buenos días, en realidad a todos. Gracias por la invitación al, a este programa, a este debate. La verdad que ha sido, creo que, el único debate que hemos podido estar tanto precandidatos. Es una buena instancia. Y bueno, yo soy Eric Simonetti, soy docente de Filosofía de Escuela Secundaria de la Ciudad de La Plata. Soy parte del Nuevo Más del Movimiento al Socialismo. Voy como candidato acá en la Ciudad de La Plata, junto a nuestra compañera Manuela Castañeira, que va como candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, y quiero ser eh, concejal en La Plata por una cuestión muy concreta, quiero que haya un trabajador eh, en el consejo, el consejo liberante no está representado por los trabajadores, hay candidatos de los countries, de, de los poderosos, de los ricos, de los que vienen gobernando la Argentina hace décadas y le dan la espalda a los intereses de los trabajadores de la población, por eso en la ciudad de La Plata la mitad de la población es pobre, porque viene siendo gobernada por el peronismo, por el radicalismo, por el macrismo, hace muchas décadas. Entonces, necesitamos que esté la izquierda, que esté en los planteos de una transformación anticapitalista, socialista, en, en el país y en la ciudad de La Plata, y llevar los reclamos que tenemos los trabajadores, los jóvenes, las mujeres que luchan, los distintos sectores de la población que son los más postergados de la sociedad y que en el Consejo no están representados en ninguno de esos intereses. Por eso me parece que es importante dar un giro de 180 grados en la política en la ciudad de La Plata y que la voz de todos los problemas que tienen todos los vecinos eh, sean escuchadas. Nosotros estamos colocando en estas elecciones eh, el principal problema que está hoy en la población que es el de la pobreza y el salario. Por eso estamos planteando que ningún trabajador tiene que ganar menos de 100 mil pesos en la Argentina, que es lo necesario para poder vivir bien tener un, una canasta familiar completa, poder pagar un alquiler y que trabajar deje de ser eh, algo tortuoso y que no te alcance para llegar a fin de mes. Así que colocando ese reclamo tan sentido por toda la población, estamos en esta campaña electoral. Gracias. Bien, muchas gracias. Bueno. ¿Se escucha ahí? Ahí perfecto. está, perfecto. Ahí está, bueno. No, ahí eh, Victoria Tolosa Paz dice, con el peronismo siempre se garchó. ¿no? y hablaba de que en la, en la Argentina eh, la felicidad la dio el peronismo, ¿no? se llevó a la felicidad con el peronismo. Me parece que hoy eso realmente no pasa, si pasó en otra época, la verdad que lo desconozco, en la década del 90 eso categóricamente con el peronismo no pasó, y bajo el kirchnerismo la pobreza nunca bajó del 35% en el país, es decir, las grandes mayorías populares bajo los gobiernos peronistas que han gobernado para el capitalismo, que es lo que hay en la Argentina hoy, hace décadas y siempre lo hubo, no hubo esa felicidad para el pueblo trabajador, hoy muchísimo menos. El gobierno de Alberto Fernández continúa con el ajuste económico que empezó Macri, continúa arreglando con el Fondo Monetario Internacional, con salarios a la baja, con una situación de pobreza que sigue creciendo. Entonces, la verdad que hablar así tan livianamente de la felicidad del pueblo bajo un gobierno peronista puede ser algo mítico, una expresión de deseo, pero no es la realidad. Para nosotros, para que haya felicidad para los trabajadores, bienestar social, justicia social, para que haya un disfrute de la vida, tiene que haber una transformación profunda anticapitalista donde sean los trabajadores, no los chetos de los country los que gobiernen. Eric. Eh, no, me parece que hay que recordar la primera semana de gobierno de Garro. Hubo una, un reclamo, una movilización de trabajadores cooperativistas que había despedido él y fue reprimida. La primera manifestación popular de trabajadores fue reprimida por el gobierno de Garro. Es decir, asumió y lo primero que hizo fue despedir gente. Y ahora está hablando de producir trabajo. No tiene cara, no tiene vergüenza. Y fue, es parte de la política que hizo el macrismo durante años en la Argentina destruir las condiciones de trabajo, el salario. O sea que es un desastre que venga a decir estas cosas ahora. Y además, en estos últimos días estuvo planteando de que hay que bajarle el impuesto a los empresarios. Exactamente opuesto a lo que estamos diciendo nosotros, que es que son los empresarios, son los ricos, son los grandes grupos económicos a los cuales hay que afectar con grandes impuestos. Estamos planteando 50% a las retenciones, no como hace Alberto Fernández que dejó el mismo nivel de retenciones que Macri. 12% al maíz. Y todos los que estamos acá pagamos 21% al IVA. Pagamos más impuestos nosotros los laburantes que los empresarios del campo. Entonces nosotros estamos diciendo, pongamos una tasa municipal, un impuesto en la ciudad de La Plata a las grandes constructoras inmobiliarias que se llenaron los bolsillos todos estos años con todos los gobiernos que hubo en La Plata, y con eso financiemos un plan de urbanización para todos los barrios de la ciudad, para dar trabajo, para generar vivienda, para construir escuelas, para construir jardines. Es decir, un plan económico de los trabajadores al servicio de los trabajadores. La organización del debate eh, fue muy, muy lindo compartir con todos los precandidatos... Eh, intercambiar ideas, eh, y era muy importante en una campaña electoral tan vacía de propuestas y e ideas por parte de los principales candidatos a diputado nacional, ha sido una campaña que le ha dado... es la falta de debate, le dio lugar mucho a la antipolítica, por eso yo quiero reivindicar eh, la campaña que venimos haciendo desde el nuevo más junto con nuestra compañera Manuela Castañeira, que buscó colocar en el centro del debate político de la Argentina la principal preocupación que hoy tienen los trabajadores, que es el salario. Frente a todo los marketineros de los candidatos que no hablan de la realidad, nosotros contribuimos a que el problema del trabajador, que es el salario, empiece a hablarse. Por eso planteamos que tiene que haber un salario mínimo para los trabajadores de 100 mil pesos y eso tiene que hacerse sobre la base de afectar las grandes ganancias empresarias. La de los grandes grupos concentrados del campo, de las exportadoras que han ganado millones de dólares durante la pandemia cuando el resto del pueblo trabajador se sigue empobreciendo, por eso llamamos a todos los trabajadores, a los jóvenes, a acompañarnos con el voto en estas elecciones para que nuestra compañera Manuela Castañeira pueda estar en las elecciones de noviembre, pueda llevar la voz de los trabajadores, de los jóvenes, de las mujeres que luchan eh, en la campaña electoral de noviembre y que eh, frente a esta campaña tan, tan despolitizada y tan vacía de los candidatos haya una, realmente una representación de los de abajo que se le plante que se le plante a los fachos como Milei, pero que también eh, sea una alternativa política por izquierda ante un gobierno que continúa con el ajuste eh, del fondo monetario internacional. Así que llamamos a acompañar a, a nuestra lista y agradecemos este espacio tan importante que han abierto ustedes. Gracias. Muchas gracias.